Y bueno, eso nos lleva a nuestra segunda herramienta que vamos a ver el día de hoy, que se llama Geniali. Sirve para crear recursos interactivos. Estos recursos donde puedes darle clic a algunas cosas y te sale información contextual y, de, y demás. El enlace para entrar a Geniali está un poco extraño, un poco particular. Es genial.li. Inicia en sesión con su cuenta de Google, y eso los lleva a la pantalla inicial de Geniali. Y Geniali nos permite crear toda esta gran cantidad de recursos. Ahorita, el que quiero que hagamos, porque es lo que más utilizamos como profesores, es una presentación. Entonces, por favor, todos denle clic en crear presentación. Una vez que le dan clic, les pide que escojan un template de presentación. Cuando le dan clic en el template que quieren utilizar, les da la opción de elegir entre los diferentes colores y después le dan clic en usar esta plantilla. En el siguiente paso, después de usar la plantilla, les va a preguntar con qué páginas quieres empezar y le dan añadir. Pues recuerden que en cualquier momento van a poder agregar más páginas, por eso no se preocupen. Ya van a llegar ahora sí al editor, con todas las herramientas que tiene Geniali. Hasta arriba tienen para poner el título, no se les vaya a olvidar ponerle título. Si le dan clic en la de texto, les da un menú de entre si quieren agregar un texto de título, de párrafo para, para texto auxiliar. El iconito de interactividad lo voy a marcar en mi pantalla. Este es el iconito de la interactividad. Cuando ustedes le dan clic, les pregunta, ¿qué tipo de interactividad quieres agregar? La etiqueta es esto, que cuando ustedes acerquen el mouse, pues nada más tengan ahí un texto auxiliar que aparece cuando el mouse se acerca. La interactividad de ventana... Es aquella que cuando ustedes dan clic, les aparece una ventana como esta que tengo aquí. Y la interacción de enlace, pues es para llevar al, al estudiante a otro sitio web. La interacción de página es aquella para llevar al estudiante a la siguiente página u otra página dentro de la presentación. También se encuentra el menú de elementos interactivos, donde ustedes pueden agregar números, todo eso que yo puse en esta presentación de números y manitas y flechas, todo eso lo encuentran en el panel de elementos interactivos del lado izquierdo. La parte de guardar es automática, se va guardando de manera completamente automática y le sale arriba a la izquierda un letrerito para confirmar que está guardado con una palomita, pues ahí dice que sí lo pudo guardar. Ustedes pueden añadir páginas desde el panel de páginas, le dan clic en añadir página y les pregunta qué tipo de página quieres agregar. Muy parecida cuando agregamos en PowerPoint. Y ustedes van agregando desde, desde los tipos predefinidos de página que ya tienen. Pueden duplicar páginas pasando el mouse encima de una página. Les da la opción de duplicarla o de borrarla. Las pueden arrastrar para cambiarlas de orden. Y por último está el de cuadrícula. Le dan clic en cuadrícula y ustedes pueden ver todas sus diapositivas, todas sus filminas juntas y las pueden como más fácil reordenar y cambiar de lugar. Cuando ya están, ya terminaron de su creación, le dan clic arriba a la derecha en el botón de listo. Y cuando le dan clic en listo, les aparece una ventanita que confirmen algunos detalles. Le dan clic ahí en listo, les aparecen las opciones de compartir. En una cuenta gratuita, no lo pueden exportar a PowerPoint. Eh, genial y tienen que compartir obligadamente a los estudiantes el enlace. Lo cual no me parece nada mal, porque les mandamos el enlace a los estudiantes y ellos pueden ir navegando como lo hicimos. Y también pueden eh, ustedes publicar el enlace por ahí en Canvas o en Blackboard para que los estudiantes vayan y vean la presentación y naveguen. Una herramienta con muchísimas cosas por hacer lo que quería ahorita que probaran era que utilizaran las herramientas básicas para que no le tengan miedo en explorar ya vieron que es muy fácil de usar al menos a manera de powerpoint mejorado es muy muy fácil de usar